Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de Y llevamos ya dos semanas en cuarentena y como podéis ver he cambiado de postura, normalmente grabo vídeos estando sentado en mi mesa de trabajo pero hoy he decidido pues estar de pie porque de verdad ya no aguanto más y seguramente con que sigamos así pues en uno de los próximos vídeos apareceré haciendo trading mientras hago flexiones. Pero bueno, eh, en el vídeo de hoy me gustaría sobre todo resumir la segunda temporada, la segunda semana de la cuarentena Trading Big. Estamos muy contentos uh, y muy ilusionados por esta iniciativa, por la gran acogida que ha tenido. De media unas 200 personas iban asistiendo en los directos que uh, hacíamos a lo largo de las últimas uh, dos semanas con la cuarentena Trading Big. Por cierto, si este es el primer vídeo y nunca has oído hablar de la iniciativa que hemos lanzado para aprovechar y exprimir al máximo el tiempo que estamos en cuarentena, te voy a dejar por aquí en la tarjeta el vídeo donde hice el resumen de la primera temporada. Y en el vídeo de hoy pues me gustaría hacer el resumen de la segunda temporada. Hemos dado bastantes contenidos de muchísimo valor, ¿Vale? Y me gustaría a continuación destacar, resaltar algunos de ellos. Por cierto, te voy a dejar en la descripción de este vídeo eh, los enlaces para todas las sesiones eh, que voy a, a comentar a continuación. La sesión número 6 es la sesión que hicimos el lunes, el, el contenido más destacado, con, con el que más valor hemos aportado es la explicación uh, de un caso práctico para responder a la pregunta de uno de los compañeros, de uno de los preguntas que nos estabais pasando a través del chat, a través del formulario, de qué significan los números que salen en los clústeres del gráfico de order flow. Hemos dado un ejemplo práctico para que uh, entendáis cómo podemos, a través de la distribución de volumen, a través de los números que salen en el gráfico de order flow, identificar... ¿Dónde, está, pues, ¿Dónde posiciona sus órdenes profesional para así poder sostener el precio? ¿Cómo realmente uh, funcionan eh, estas barreras ¿no? que hacen los profesionales defendiendo sus posiciones, eh, defendiendo ciertos niveles de soporte y resistencia? Y otro contenido que podría destacar de esta sesión es el uso del mapa de liquidez en los mercados sólidos y mercados finos. Mercados sólidos como por ejemplo el índice mini SP500 y los mercados uh, con más finos como por ejemplo DAX o el CL. ¿Cuál es la diferencia de utilizar esta herramienta en estos dos tipos de mercados? Eh, por si quieres añadir esta herramienta eh, en tu operativa. La sesión número 7. Eh, principalmente nos hemos centrado en Um, definir los pasos que debemos hacer que debe hacer el trader para preparar eh, el plan del día no Cómo debemos prepararnos uh, para una jornada de trading eh, el plan del día a mí personalmente me ayuda a estar eh, disciplinado vale y en vez de hacer eh, entradas aleatorias pues teniendo en cuenta uh, ciertos escenarios que se podrían que se que, que pueden desarrollarse a lo largo de la sesión uh, pues estar uh, pacientemente no esperar esperando mejores oportunidades de entrada y en vez de hacer en, entradas en tierra de nadie entre comillas uh, hacer entradas con mucha precisión eh, y buscar en definitiva pues mejores oportunidades de entrada otro contenido uh, que hemos aportado ya casi al final de la sesión es uh, qué hacer si no tienes un título universitario en, en, la, en economía, uh, ni tampoco consideras que tienes grandes talentos, este es mi caso, por ejemplo, uh, pero te gustaría dedicarte al trading al 100%. ¿no? ¿Qué hacer uh, en esta situación? Pues uh, si vas a la sesión número 7, la séptima sesión de la cuarentena de Trading Big, pues es donde explicamos este contenido. Y eh, en esta sesión también hemos explicado cómo utilizar el perfil de volumen dinámico para encontrar niveles donde el precio rebota en el 100% de los casos. ¿vale? Estos son los tres contenidos más destacados de la sesión número 7. Si quieres, lo vuelvo a repetir, si quieres uh, encontrar enlaces, ir directamente y ver este contenido, uh, puedes encontrar enlace en la descripción. ¿vale? En la sesión número 8, la octava sesión, hemos explicado cómo usar el Delta para confirmar las entradas. Eh, si, por ejemplo, uh, estás solo haciendo los primeros pasos en el trading y quieres aprender todo lo que es, uh, está relacionado con el volumen, si definitivamente quieres aprender a operar con oferta y demanda, si quieres identificar esos, estos desequilibrios que provocan cualquier movimiento, ¿no? cualquier fluctuación en cualquier mercado, definitivamente eh, te recomendaría empezar con el uso del indicador Delta porque es un indicador uh, sencillo, pero a la vez... Uh, muy uh, práctico que puedes aprender y empezar a operar con él eh, si así lo deseas pues el día de mañana y otra sesión, otro contenido que destacaría de esta uh, se, uh, um, octava clase es uh, las tres variables, hemos comentado las tres variables, los tres ingredientes para uh, hacer mejores entradas, para hacer entradas milimétricas en el trading ¿no? que hemos comentado que uno de ellos es le hace lectura de contexto luego encontrar niveles donde anclar nuestras entradas y tres es esperar la señal de la entrada ¿no? que son tres ingredientes indispensables si tanto si eres caliper como si eres swing trading y te recomiendo en la sesión octava pues echarle un ojo a este contenido porque estoy seguro que te puede ayudar a, a mejorar ratio de aciertos en tu operativa la sesión del jueves la novena sesión eh, hemos arrancado la sesión con eh, con la explicación de dos casos prácticos. Además, hemos uh, explicado a fondo cómo usar el indicador Speed of Tape, velocidad de la cinta, por si no conocías también. Es otro indicador bastante sencillo uh, que puedes empezar a, a utilizar en tu operativa. Uh, y uh, teníamos, teníamos al final de esta sesión una breve charla con, con un trader, con un alumno de Armaga Fx, Christian, que justamente, dada la casualidad, pues acababa de pasar la prueba de fondeo de earn to trade de 50.000 dólares y que nos ha comentado uh, los, los, los típicos errores y los pasos, su experiencia, ¿no? su curva de aprendizaje de empezar desde cero, cometer errores, pagarlos y al final pues, conseguir pasar la prueba de fondeo. Uh, operando uh, la estrategia de Armaga Fix. Así que si quieres, echarle un vistazo, la sesión uh, número 9, eh, casi al final está esta charla, muy, muy, muy enriquecedora, en mi opinión. La última décima sesión de la cuarentena en Trading Big la hemos arrancado con un caso práctico de una operación de Claudio, abierta con la lógica del mapa de liquidez. Hemos comentado uh, las los características principales que tiene esta herramienta, así que si te interesa, conocer más la herramienta de refrefu de mercado puedes ir directamente a la décima sesión y además hemos comentado cuáles van a ser los siguientes pasos después de acabar esa segunda temporada de la cuarentena de trading Week. y básicamente es donde me gustaría volver a recordarte por si estabas participando activamente en en este maratón de, de directos que eh, hemos hecho a lo largo de estas de las de las últimas dos semanas de que respondes en los comentarios si queremos que sigamos haciendo directos en nuestro canal de youtube y sobre todo me gustaría preguntarte para que puedas si puedes si podrías destacar el contenido que más valor te ha aportado de la primera y de la segunda temporada Uh, para que así pues, podamos ver realmente qué contenidos uh, te han resultado más, uh, más atractivos, más interesantes, más útiles. ¿vale? Si podrías comentar esas dos cosas, de que uh, si te gustaría que hagamos más directos en las siguientes semanas, en las próximas semanas y mencionar, si así lo deseas, un contenido que más valor te ha aportado. También recordarte que la semana que viene arrancamos nuestra convocatoria del curso Order Flow con plataforma ATAS. Puedes encontrar detalles de esta formación en la descripción del vídeo. La semana que viene cerramos las últimas plazas uh, para poder arran arrancar ya la convocatoria de abril y por supuesto, si estás haciendo los primeros pasos y quieres aprender a operar con Order Flow, uh, si uh, quieres ver resultados que estamos teniendo, te voy a dejar por aquí una lista de suscripción y los vídeos donde comentamos los últimos resultados de mi operativa del mes de enero y febrero. Y por supuesto, suscríbete en el canal si todavía no lo has hecho. Uh, quédate en casa y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.